No, pero no es, está sitio. rara ubicada la mancha igual, ¿eh? Por, Por eso, ah, se le corrió, no sé. Es raro. No sé. Es puede, puede ocurrir en cualquier lado de la sí. mancha. Pero muchos decían, qué horror lo que le pasó a otro decía, hay que naturalizarlo, hablar... Acá sí. hemos hablado nueve millones de veces de este tema, de la menstruación, de la menopausia, un millón de veces, porque es un tema importante. Todas común. pudimos sentir sí. lo que sintió ella Total. en el momento. Y sobre es, todo... Es, es, es, es un sedar. sentimiento unánime. Uh -huh. Sí, sí, sí. Total, Total. Pudor, es pudor. A, todos nos, ¿Ah? a todas nos pasó. ¿Qué es No, que yo estaba con alguien en mi casa, eh, yo no estaba viendo la tele, pero esa persona sí, yo estaba con la computadora, escuchaba de lejos de la programa Mayorkina, y en un momento escucho que esta persona hace... ¡Ah! Grito. Sí. Yo lo que no puedo <risa> creer es que Nancy, que estaba ahí atrás, no le dijo nada. Nancy es, Guay, Nancy, es es normal, es malísimo, Nancy, es malísima. Una Después. mancha así gigante en un pantalón blanco, la agarro así y no la dejo levantar. Ya no, y no ve nada. estaban todos viendo parecer. Claro. claro. Sí, todos se reían. Bueno, vamos a escuchar la Jujuy, que es una de las protagonistas del día. A ver qué dice ella. <risa> ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita para abajo de porque tenés, tenés manchado el pantalón. ¿verdad? Este, ¿Eh? Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada. Ay, que... no me el te lo juro, te lo juro. Ay, no, no. Bueno, no. nada. Pasa, estas cosas pasan. Ay, estoy empleando unos sí. No, No, no, no, no. Sí, bien, aliste Tranquil. tranquilo No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, así que, que TRANQUILO, anda a cambiarte. Bueno, Sofi, ¿cómo estás? Pasaste un momento raro al aire. Ay, sí, un momento incómodo, la verdad que, que, que sí, obviamente. Pero por otro lado, también algo que nos puede pasar a todas, o no, nunca te pasó. No en la tele, pero sí pasa. Pero hoy. pasa, pasa, suele pasar y, y te genera como una cosa incómoda, como que todos miran, ¿viste? Pero nada, por suerte, Georgie, un amor, una genia y todo el equipo también que estuvieron ahí y, y naturalizamos la situación que era también como, ya está. Sin embargo, te quedaste mal porque después dijiste, bueno, perdón si incomodé a alguien, te quedaste con una sensación como que podías haber molestado a. Yo que creo que, que tenía que ver con, con, los nervios, con el nerviosismo también, digamos, ¿no? de, de la verdad que es un momento incómodo que nadie lo desea, pero que por el mismo tiempo nos puede pasar a todas. Y, y no sé, pedí disculpas si estaba molestando a alguien, pero, pero bueno, ya está, por suerte ya está. No quiero quedarme tampoco con eso. Tampoco quiero hacer tanto mundo de esto, ¿entendés? Más allá de que obviamente fue un momento incómodo, también está bueno que, que podamos naturalizar y, sobre todo, quizás en los medios de comunicación, este tipo de cosas que, que, que pueden pasar. Sí, la verdad que. que si, es, si es todo. O sea, puede pasar, no puede pasar. La verdad que yo no lo había visto tampoco antes. Eh, uno trata de tener sus cuidados y todos son accidentes. Eh, si sirve para concientizar, por supuesto que sí, buenísimo. ¿Vos cómo estás? Nivel personal. Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Eh, ahora ya con ganas de que empiece el programa de Challenge, que falta poquito. Eh, falta que nos pasen la fecha exacta, pero sabemos que es ahora en el mes de febrero, así que súper entusiasmado con eso. Un proyecto que va a estar muy divertido. Eh, y bueno, eh, también sabiendo que a partir de ahí pueden salir otras cosas, así que... Y con trabajos también personales, con mi marca de perfumes, con proyectos de ser imagen de marca y demás, así que un poco de todo. ¿Qué se te dio por, por lanzarte a hacer una marca de perfumes? Y fue en un momento de la pandemia que ¿viste, el encierro nos hizo y nos obligó a todos un poco que nos reinventemos, que salgamos a, a redescubrirnos y surgió la propuesta y me pareció súper interesante, soy fanática de los perfumes además, así que nada, como que... Fue un sí rotundo y automático y me puse en marcha y la verdad que nos está yendo muy bien. Y tengo ganas de meter cosas nuevas, así que re bien. ¿En corazón? Muy feliz también, re, re contenta, disfrutando de esta reconciliación. Volvimos y nos volvimos a elegir. Es como si el tiempo no hubiese pasado, así que la verdad que nos disfrutamos mucho. Entonces podrías como refutar esta idea de que las segundas partes no, Mirá, no son buenas. Exacto, es la primera vez en mi vida que me pasa de volver con un ex, nunca me había pasado... Nunca lo había hecho, porque para mí, si, si sos ex, sos ex. Pero en esta oportunidad, ¿viste? Es como al final nunca digas nunca, porque te terminan pasando las cosas. Y, y no, o sea, no me pude hacer la boluda. Fue automático, nos volvimos a ver y fue como, no nos podemos despegar. Así que feliz. Muchas gracias, Sophie. Gracias a vos.